Después de tres semanas, un nuevo video. Así que vamos a salir a ver cómo está la cosa. Ayer hubo viento, está un poco turbio, pero bueno. haciendo el tarado acá nadando con barcos, kayak, peligro. Se va una moto, pasa algo y te pasan por arriba. En esta zona no es mejor estar quietito, ¿viste? Cuando salís tenés que ver para dónde está el viento. Bueno, cualquier cosa que pase ya sabés que vos tenés que ir a la orilla. O sea, te vas al agua y buscas. Por ejemplo, si te hundieras acá. Vas para ahí, para las piedras y después te vas por las piedras ¿Entendés? Claro, buscalo más cerca Y mismo si estás al lado de un barco Que subís al barco y decís, llamen a la policía Y ya está Siempre tenés que estar atento de lo, de lo que pueda pasar Si pasa algo, tenés que estar atento a lo que pueda pasar Mira, acá ya se empieza a ver el fondo A ver si vemos peces o algo Ya está más limpio el agua, ¿viste? No, que se va a pinchar con que con el agua Además yo nado, no es que no nado Tampoco me voy lejos de la costa, yo así, voy todo, todo por la costa Entonces, en cualquier lugar que te vas al agua, nadás y salís enseguida Si estás cansado, salís de espaldas Te pones de espalda y salís nadando Y ya está Súper fácil. No. Si no hay ni peces prácticamente. Hay mucha gente, los peces se van en verano. Mucha lancha, ¿entendés? Imagínate si a nosotros. Mirá dónde está aquella moto de agua allá. Y el ruido que hace. Imagínate para un pez que está bajo el agua. ¿Me escuchá. ¿Dónde están las motos y el ruido que hace? Mira que. Mira el ruido. Todos motores. Eso a los peces les molesta un montón. muy picado, viste, y las olas hay que agarrarlas así, medio de costadito y de punta Las podés coger de frente, pero siempre mejor un poquito de costado Para que el kayak trepe, viste Como se está levantando viento, en la playa que fuimos ayer era imposible meterse con el kayak Le va a haber olas grandísimas ¿Te acordás de ayer como nos chupaba? Imposible con el kayak Mirá estos dos tarados, nadando entre los barcos Un peligro, sale una moto de agua cualquier cosa y los mata No hay necesidad de hacer eso, te vas a nadar a playa de San Juan, ¿entendés? Lo siento pero no puedo atender No sé quién será, ni me importa Estás sacando el teléfono. ¿Sí? Siempre hay que ir contra viento y volver cuando estás cansado con el viento en la espalda que te ayuda, ¿sabes? Tienes que calcular de dónde viene el viento y entonces vamos, por ejemplo, hacia aquel velero. De ahí viene el viento. Entonces vamos para ahí. Y después, cuando volvemos, volvemos con el, con el viento en la espalda que nos ayuda. vez sucia el agua, con toda la gente que hay, la tormenta y el viento y todo. Las llamadas telefónicas, si es una emergencia, te llaman 10 veces, viste. Si te llaman una y cuelgan, es que no tienen apuro. Si te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, te llaman, ahí es porque es una emergencia Entonces atendés y listo ¿Cómo vas? Pelito que no te Aquí no veo nada, tenemos que ir a unas piedras Aquí pueden haber porque aquí no hay barcos, todos los que tiene aquí Están escuchando un barco que se Si más contra allá donde pescamos los cangrejos, podemos estar ahí entre los barcos. Los peces se van cerca a los barcos, pues a la gente se le caen migas, tiran cosas al agua y los peces saben y comen de ellos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Claro, las veces saben que la gente va tirando basura y hay cosas de basura que se pueden comer Viste que uno que está acá ya lo hinchás, te tirás al agua Si estuviera el agua súper transparente estaría mejor, pero esta zona siempre está el agua media sucia porque hay mucho barco, mueven el fondo, viste, los barcos cuando pasan, remueven el fondo y levantan polvo, entonces... ¿Ese barco está navegando con el ancla echada? ¿O soy yo que me parece que veo que se mueve ese negro? El negro está girando, está con el ancla echada. ¿Va a romper todo? ¿Qué hace? Tiró el ancla y está andando Mirá, a ver. ¿Ves que tiene el ancla? El negro aquel que está allá, digo Ahí paró Madre mía cómo se divierte ¿no? Ese barco, ese velero cuesta... Bueno, cuesta 100.000 euros ¿no? Ya nos invitaron dos veces a andar en barco y nunca me llamaron El hombre que nos encontramos dijo, ah, yo me pongo en contacto, vamos a andar en barco Nunca más lo vi Y mi jefe dijo, ah, voy a alquilar un velero y vamos, no sé qué, puro bla bla Todavía estoy esperando Vamos a la costa a ver si vemos peces, allá que el agua está más clara Allá donde pescamos los cangrejos A veces levantó el ancla al final. Es que hay mucha piedra, que a veces se metió demasiado adentro. No tiene mucho calado hacia abajo del agua, pero se metió demasiado adentro. Para mi gusto. Yo si tuviera ese barco no me metería tan ahí, no hay necesidad. Es una estupidez, ¿para qué? <risa> no, es la mujer Está el hombre en el barco y la mujer nadando ¿Cuál decís vos? Acá ya se ve un poco el fondo Hacemos peces ¿Cómo que son transparentes? Acá te puedes tirar nada. Acá sí hay que tener cuidado de no tocar una piedra y reventar el kayak, ¿viste? Hay que estar mirando. Ahora vas a ver cómo hago en este, se en enseguida me gusta ah, bueno. Te voy a dar galletas para los peces Trataré de que caigan afuera las migas, no adentro del calle. Ah, okay. de Tommy, tienen una cuerdita. Lo digo. Ahí, abril. Es el Nelson este que esta Me juega con la limpieza. ¡Vamos! Quieto, quieto, no te quieres que me lo no tumbase. ¿eh? Hay que hacer equilibrio. Bueno, bueno, vamos a ver para dónde está el agua. Vale, está por acá al lado Tiene esto Tiene esto que voy por ahí Está para allá la corriente, ¿viste? Está el viento de ahí, pero la corriente Ahora tiene que empezar a parecer peseoso A ponete bien Si se ve algo, hay tanta gente que no hay ni peces, viste que te digo que no hay ni peces. Algunos estarán medio comiendo, pero no se ve ¿Todo, eh? nada, eh. A ver si acá viene un cardumen Un cardumen de peces Aquí hay un montón de galletitas en el agua Ah mirá, ahí saltó uno ¿O no? ¿Escuchaste como un flash? Igual de un pez más grande, porque como acá es más profundo ¿dónde hay un pez más grande mm. Mira la gaviota. Mira cómo grita, ¿Qué le ¿Qué grita ¿Qué grita, un ¿Qué es ¿Qué viene más, mirá, ¿qué? Gaviota y de puto Dejala, dejala Joder, anda cagado No, no que nos cagan, nos cagan encima, dejá Dejá que nos cagan encima las gaviotas, ¿no? Y espantan a los peces Te va a venir una gaviota a la mano, Tommy, dejá quieto dejar las abiertas que no quiero que me caguen encima que es una... Vamos a buscar peces Miren como saben? ¿Cómo, cómo se comunican? Eh? Acá hay comida, acá hay galletas No, Tomás Que picotean fuerte ¿Qué le vas a meter una hostia Eso es rapidísimo Bueno, hemos visto varias imprudencias desde tu dronáutica, mucho turista. Y vamos a meternos ahí nosotros entre, entre los veleros, que están anclados, pero hay uno que está en movimiento y está haciendo malas cosas. Y además hay gente nadando acá que no tendría que estar nadando. No, se metió entre medio y ancló ahí Está al lado de este otro porque quiero pasar de cerca Lo que voy a hacer, voy a doblar izquierda mira se amontonaron todos los veleros Qué idiota Ahí se están puteando Le va a pegar al al otro, al le dice, se conocerá. Es peligroso con este viento ponerse tan cerca uno del otro No es necesario, es una estupidez Porque sacas el ancla, el viento te tira encima del otro yate Y ya haces una cagada Joder, el culo que tiene.